Era auto que se paró en el malle. calle? Uh -huh. No lo veo uno uh. ¿Qué onda chicos? Yo soy Hitman y bienvenidos a esta recopilación del stream pasado en Nonolive. Síganme en Nonolive y en Twitch si quieren ganarse 200 pesos para la Play Store, 200 pesos mexicanos, para comprar lo que ustedes quieran en cualquier juego. Al llegar a los 500 followers vamos a regalar los 200 pesos. Así que espero que estén muy activos, síganme en Nonolive y en Twitch. Que disfruten de esta partida, una partida en solo con 13 kills y una partida en squad con 14 kills. Espero que les guste, entra video. O sea, la gente prácticamente se agarra el Pug Mobile como el Pug real. Y se vienen a jugar aquí. ¿Qué? ¿Cómo estás disparando de esa forma? Hola Miguel Hernández, bienvenido Crack Le doy la bienvenida a todo el mundo Pero los nombres en chino pues están muy complicados, ¿verdad? Trataré de decirlos lo mejor que pueda ¿Qué onda, Samuel? Sa Samuel3, o oh, ese men es chino también Hola ser bienvenido y Diego, bienvenido también, crack. Espero que se diviertan en este stream. <risa> Interesante la gente de aquí. O sea, tal vez hay hasta ahora que yo haya notado uno o dos cambios así bien bien. Comparado con la versión de PC Pero fuera de eso no le veo así Algo... uff Que haya cambiado, ¿no? Que le haga falta o que... no sé Que sobre tal vez No, ni una cosa Sí parece de PC Ni el de PC me va tan mal como el emulador A mí el emulador me va bien Me va mejor que el de PC bueno, obviamente me refiero al de fluidez ¿Cómo le haces para que no vaya de la mierda? Pues mira, cuando lo instalé Sí tenía unos gráficos así medio asquerosísimos Y subí todo esto, puedes probar esta configuración a ver qué tal Mira, HDR, extremo, clásico, habilitar Y así ya, yo fui checando más o menos eh, Qué me funcionaba Todavía no estoy muy contento con la sensibilidad Porque da vueltas así bien extremadamente. Igual y le falta un poco de texturas Pero vean, cuando me acerco se carga La distancia de dibujado habría que aumentarla Mucho igual lo que me doy cuenta Es que la gente aquí se avienta al suelo Te disparan y como en el Black Ops Se tiran al suelo Y desde ahí te siguen disparando y, ¿eh? O sea, disparándole a alguien de frente Y de repente se tira al suelo uh -huh. Wow, me acabas de esquivar Eres un super crack Y nada más uh -huh. ¡Muere! Pedazo de shit Bulk, gracias por ese follow crack Soy de México Y bienvenidos todos los que están ahí en el chat Estoy descargando el demulador Ese mismo Con ese podemos jugar También Rolixius lo está descargando Y nos podemos echar una partida También tengo el Free Fire Pero sinceramente no me va tan bien como este Mira, mira ¿Ves? ¿Ves? Se tiró, uff, no, me esquivaste Uff, crack, ¿cómo me esquivaste de esa forma? <ríe> o sea, los sonidos no se escuchan a la distancia y en el lugar donde deberían Se escucha todo como si estuviera enfrente de ti Por eso cuando alguien viene, volteo y de ¿qué, qué? O sea, escuchas y está como el que ahorita llegó, ¿no? Por ejemplo, yo estoy aquí y está en ese árbol y se escucha como si lo tuviera aquí enfrente de mí. Te digo, o sea, si prácticamente hicieron una copia perfecta del otro, ¿cómo es que? Ahora le faltan dos o tres cosillas, la verdad. No es tanto ni es tan incómodo. Se entiende que es de PC. Ferry, gracias por el flow crack. Pero pues, sí, ¿no? O sea, ya para perfeccionarlo, detalles mínimos, sería eso. Muy, muy buena idea sería eh, las fuentes del sonido, de dónde. Y tal vez la distancia de dibujado. Igual y entiendo que hay muchas veces que no jalan tan... No, no, no, muchas veces no. Muchos celulares que no jalan tanto como para correr algo así bien, bien detallado, ¿no? Pero si tiene este tipo de gráficos por defecto el juego. O sea, ya me estás hablando de unos gráficos buenos. Creo que el que me hizo la compu no me permitía usar emulador. ¿Por qué? ¿O ¿Otra vez se te apagó? ¿Se te cierra? No manches Qué mala suerte O oh, el antivirus, ¿no? Ya, ya oficialmente estoy fuera Ahí va uno Okay, ahí murió alguien más, creo que aún anda por aquí. Uf, uf, uf. Uy, aquí en medio de ningún lugar eh. Hay que tener cuidado Ir buscando cubierta Hola Santix, bienvenido Y Matías René, bienvenido Hola a todos los que están en el chat Espero que se estén divirtiendo Se lo estén pasando bien Espero que les guste el stream Y que... Me sigan si quieren ganarse algún premio sorpresa, algún juego o dinero en Paypal. Bien. Ok, 7 kills Ese traía chaleco 3 Pero se lo destruí, Qué mal, eh ¿Sabes por qué no tengo monedas? Es porque no tengo el coso El coso Instalado en la PC Supongo que decía ahí, ¿no? Sobran los billetes de... 100... Uh. Vamos a quedarnos por aquí. En la gasolinera. En lo que esto se tranquiliza un poco, ¿no? Y vemos dónde está la siguiente zona. Ah, ya la vi. Cruzando el puente, fuck. No, de hecho, en medio, en el puente. Ojalá que toda la gente venga desde allá. Sospecharía de este lado porque es el único lado donde no he visto y donde no he matado gente Perfecto, va bien, Samuel Vamos a irme por acá, ya acabo de ver uno Pero no quiero ir exactamente de frente Miren Fuck. ¡Qué buena! ¡Qué buena, Kruk! Ahora sí hay que moverse ya. Igual y no era el único, es lo malo. Que se ve suficientemente solo todo esto. Okay, ni idea de si haya gente ahí No se ve nadie Nada, nadie, nadie Vámonos En el agua está cayendo Esa parte de la isla queda dentro Sí, y queda un cachito Dentro también, por si me quiero bajar Al rato Lo malo es que desde aquí soy visible Para todo el mundo Pero creo que nadie me ve Seis vivos Cinco y yo Uy. Uf. Crook. Por Dios. Qué rápido eres.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 volutear. Quedan tres. Hay que moverse que es del otro lado. Ah, oh, mira. Lo mejor será correr Alto bot <ríe> No sé por qué no me pude equiparla Por 8 Pero en estos momentos Me hace mucha, mucha falta ¿Qué es en el agua? ¿En serio? Oh. Ok Ok Fuck my life. Qué difícil lo está poniendo el juego, ¿eh? ¡Ah! No, que aquí no me puedo curar. Relájense. ¿Por qué ponen zonas en el agua? <risa> The fuck? Oh, ya lo vi, ya lo vi. que lo vi por aquí Ahí está. Te salvaste por nada mi bot Amigo bot O lo que seas ¿Por qué vienes y te tiras al suelo? Y después te vas para allá Perfecto Samuel No sé por qué la necesidad de hacer esta partida tan larga. Ahí está. 12 kills. GG Monega. Mariana Yasmin, bienvenida. Roy Esteban, Paez, bienvenidos. 12 kills. Uff. Pónganle que sí. Y así ya cada uno tiene una casa para lootear. Alguien enfrente de ti, Duki hmm, Yo tengo gente No tengo arma Tratar de tener Fortnite de este juego Cuando lo encuentre <risa> Dun, dun, dun, dun, dun. ¿Murieron directo o no? Hay uno que murió directo y el otro no falta cambiarlos <risa> apretando X sé que puedo seleccionar para recoger los objetos de los otros Oye. ¿Quién disparó? No hay uno que me disparó pero creo que fue el angostino que me disparó con silencio A nadie, no escucho a nadie. Financiado, ya por aquí story. Cascado nuevo casco, ya yeah. he escuchado uno por acá cerca, pero si sí, no, yo también. O tal vez era yo escuchando a ti, tú a mí puede ser eso. Hola Saifu Katapa. Bienvenido no a este prefiero lo miro por dos Ahí está no vamos a... listo sí, Ok tengo mira por dos Mmm Get to the safe zone Ok, vamos a la zona segura, dice. Dijo Duki Dilbag, bienvenido. Sí, tenemos que ir. Hacia SW donde marqué yo. El punto café. Ahí sí, pero... viene alguien enfrente de mí. Si, sí, allá va. Se me ha quedado atrás de largo ¿Vale? Tirado. A la izquierda creo que está el otro. A la izquierda Ay, no me no. veo. Ah, Ahí están, atrás. están a la derecha. Están con... Con sangre de duque Allá está. Ahí veo uno. Ay, me asustaste. Allá van los otros. Ah, tengo uno a la izquierda tirado. ¿Dónde van? Tirado uno. Vamos a destacarlo. Ahí hay otro. Ahí está. Queda alguien más, eh. Pues sí, queda uno más. No murieron. Uy, una car, nomás. Un, ca un carro, un carro. Uh -huh. Vienen carro, se atropella. Uff, ¿quién me disparó? Acá está el otro. Ya muerto, esos eran otro equipo. Sí. Cuidado, cúbranse, cúbranse el carro. Quiero cambiarla. Esto, esto. Revívanme. Ah, <ríe> ¿Sí te atropelló. No manches. ¿A ¿Dónde estás? ¿Cómo te revivo acá? Eh, hit, ¿puedes ver? Este? Voy, voy Ahí está bueno, tengo una car Y me faltan balas de fuego, sí, pero bueno. Acá no. yo tengo Bueno, aquí hay en este loot <risa> Ahí, ahí, ahí Ajá uh -huh. Ahí está Ah no? No son de fusil? No? Eh, vamos no, a la era... zona Porque tengo... En mi ahí tengo A ver acá A ver si no dejo tirada acá la otra. ¿No? no? Hay gente ¿Qué? atrás nuestro y otro Atrás nuestro Ah, bueno. Esta gente que aparece ahí. Pero vámonos, tenemos que entrar a la Paz, zona. Con igualdad, venda, frente, ah. Hay puro balas de de carne más, no manches. No, no, no. Duki ya se fue muy lejos ¿Cuántas kills llevan? Yo llevo dos. ¿Tú, Relixis? Porque me cuesta Tres. mucho con, el, con, con lo de apuntar okay, ¿y tú, Duki? Cuatro, dice ah, pensé que estaba más lejos de Mataron al del carro, verdad? No, no lo vi. El del carro oh, se sí fue. Tengo una car, pero hay una M16. Pero me faltan balas de la M16. Tan, tan, tan, tan, tan. Si consiguen mira por ocho, denmela si se la meto a la, la cara Ok. Hola Panchio Jiménez, bienvenido. Ahí sí. ¿Llegan? Ver, okay. Sí, ¿verdad? Sí, ya está. Bien. ¿Quién dispara con una vez? Creo que fue Rolixius que se le escapó. ¿Por qué no habla Rolixis? Ah, no, acá hay gente, acá hay gente. Sí, fui yo. Hay otro por aquí. No sé dónde, creo que arriba. Oh. Tras. era el de atrás sí falta uno no sé dónde está pero creo que lo escuché por la casa hola putera sampoerna creo que acá tengo una por ocho. creo que está muy derecho este está a mi derecho, por donde están al frente mío. Wow, ese aimbot ese Ducky. <ríe> ¿También juegas en PC o desde móvil? Ahora móvil, wow, pues juegas muy bien. Good luck, thanks. You're welcome. Más temprano juego en PC. Me voy a acordar un poco. Ah, no puedo usarlo. Tengo más de 75. Ah, sí, aquí no te puedes quitar. Hola, Juan Varela, bienvenido. Aquí no te puedes quitar los zapatos. Oh fuck. No manches. Tenemos que llegar por lo menos a esos edificios. <risa> <risa> uh, corre. No sé por qué siento que va a ser el primero que le va a caer ¿eh? no, no, <risa> no, <madre>. <risa> <risa> Corre, corre. Todavía tenemos unos momentillos. Listo, cierto que estos negros corren más rápido sin nada. Creo que hay gente al 240, ¿eh? 240. Ah, sí. Hay unos no, no. ah, Están en una de las casitas. Aquí está adentro, mamá. Casi lo tumbo. Lo voy a tumbar. Quién sabe qué está haciendo. Pero está fe. Lo tumbé. Bueno, bueno. Allá en 240, exactamente. De de bomba, Por la casetita donde va, Duki. Mira, en alguien en el ¿Qué sobre la calle, pues noventa y cinco, ciento cinco. Por acá yo tumbé uno en la escuela. Escucharon en moto, ¿quién está el moto? Duki. No. Ah, ya murió el de la escuela. El otro lo, lo perdí, ¿eh? no lo vi más. Sí, los otros se, se fueron. Entre, la, entre las casas. Hola Jesús Raya, bienvenido. Ahí está, ahí está, en 120. Atrás de los edificios 120, corriendo Toma, Muerto bueno. Hay otro también en 80, 75, 80 Ahí va en el auto este. Ajá eh, Hay otro aquí cerca de mí Muerto Están bueno, bueno. los del auto, ¿no? fueron Déjenme, me curo Hola Crawl, love ¿Cómo están? Todo el mundo bien, ¿no? ¿Qué dijiste? La mira por cuatro ¿qué? No alcancé a ver eso Tengo por seis yo, que me sobra Eh. Atrás de nuestro, hay gente, ¿no? Sí, ¿dónde está Duki ay lo tiraron. Creo no que está es allá. Sí, el... está muerto? Muerto. Por atrás sí, el carro. A la izquierda. Allá van el carro. ¿Chocaron? A uno, a o le di headshot. A ver le si podemos ayudar vi. a Duki. Ah no, aquí está bien. Si pueden ayudar a Duki, levantenlo. Ya, ya está. Trapo. Creo que lo levantó Rolixis No veo a los otros. El coche, ¿dónde mierda? mamá te metes? <ríe> Vamos a la siguiente zona. Que esta sí nos quedó lejos, ¿eh? Ahí en el café. Acá ¿Hay, hay coches. Acá? Ah, no, perdón. No. Voy a fijar lo que hay acá. Hay una vector, o si sea, hay una, una, una, una ¿No madre. hay una banda de balas de, de poción. Por la derecha van a venir los de los autos, de lo del auto así. De ok, yo estoy rodeando la escuela por la derecha, o sea, por W no los veo. Acá veo un auto, pero no sé si funciona. Amazing Arce, bienvenido. No llegamos. ¿Llegamos caminando? Mm, tal vez no. Sí, creo que sí. Ah, no, no, no llega, no, está muy lejos. Uh -huh. sí, ese auto es que está ahí creo que sí anda. ¿eh? Ok. A ver, vamos. Creo que sí, porque ella lo va a tomar Duki. ¿O no? ¡Ah, no! ¿Ese de acá es de no? Sí. ¿Anda o no? Creo que no, ¿verdad? No, no te dejas subir. Corre, corre, hay que seguir a Duki. Guarden su arma. tengo esto, pero tomar la una... energía antes para corrente No mames que me va a matar la zona de vuelta. No vete tomando las sodas esas, las bebidas. Tienen una sola así que. Oh shit. Acá están los del el carro. carro. En dos. Ok. Uy, ya me alcanzó oh. a mí también. Que se cayó Rolixis. O tú Samuel? Ah, debe ser porque estaba. Ah. No, debe ser porque estaba muteado y con estar muteado. Cuando está mucho tiempo muteado. Se mueve porque a quita porque Es como si no estuviera Haciendo claro, nada uh -huh. Ok Yo casi voy a salir Yo casi, casi, casi Salí Ya no estoy tan lejos Así que si sí llego Uy, también voy corto de... Make it. Sí. Acá tengo gente en 2.85 Me he al suelo, me curo y te ayudo. Aquí, ¿eh? Ok. Déjame ver si los veo todavía. 2.85 de aquí. Sobre. Casi sobre la calle. No más. O creo que él tiene más gente por allá. Listo. Vamos. Por la izquierda, ¿no? Como a 260 por ahí. Mm -hmm. No me escucho los tiros. 260, 65 en el auto y ya se mueven. ¿El auto que está parado en medio de la calle? Ajá. Mm -hmm. No lo veo. Me uno. Uff. No, hay uno el auto chocando. Cuidado que este trató de atropellarme suicidio. suicida. Se va a ir ese, no va a ir. No, no, ahí viene de regreso. Loco Psicópata Estaba disparando con alguien estos, ¿no? Mm, creo que ellos acababan de matar a alguien Porque vi a uno salir de la zona Y estos, los cuatro estaban ahí Eh, vámonos a la zona de nuevo No manches, ¿otra vez la zona? Uh -huh. ¿Y que correr, no nos no deja tranquilos Qué pinche zona de mierda <ríe> No, ¿Eh? ah, me voy a salir auto. Ah, no, no a... me choque, güey. Acelero, güey, acelero. <ríe> Se quedaron. Ya, ya llegué. No me vayan a atropellar, eh. ¡Ah! No, a mí me eso. chocó recién, eh ¿Quién es? ¿Es Duki o Rolixius? El otro, eh. Me voy a curar, me voy a jodido. Ok, ya no nada más quedan 7, ¿eh? no, Ay, no tengo botella. Ah, yo tengo. Mira, te no, tiro. El... No, no, me deja el 75. ahí tengo okay. cosas a nivel 2, así que... Ya nada más quedan 3 personas. me está todo campeando como nivel rato, tirando el piso, seguro. Sí, como el que me mató hace rato. Porque encima acá está lleno de pastizal se... Sí, acá se hay que ir juntos El angostino es el Pero que se quemó creo que algunos deben estar ahí en el, en el drop Ah, mi pichula <risa> Sí, yo creo que también en el drop deben estar O oh, por... Por ahí cerca deben estar campeando Por acá si por... 185 nos quedaron unas casitas dentro Mm, ah, sí, puede ser O allá en la colina, al 5 a la derecha Igual hay mucho espacio mm, Ahí, donde está lleno de arbustos, pero que no está por ahí Hay muchos arbustos No alcanzo a ver tan lejos, si allá hay una casita también yo tengo una mira por no sé cuánto va a Yo seré de... el anzuelo ¿Te puedo tirar una por seis, Samuel? ¿Tirás una por seis? Mm, Déjame sí. ver, sí ¿La quieres? Porque tengo una... Sí, porque tengo una cara y tiene mira por dos Aquí está Ya solo queda ese squad, ¿eh? Mucho cuidado Ah, ahí están a la derecha arriba, 330. Este. Es uno solo. Sí, es el, es el que está solo. Ese. ¿No? No. Uh -huh. está Entonces quedan dos ahora. hay otro como árbol. ¿Dónde? Ahí está, ahí lo tiro. Bueno, bueno. Ese debe, ser ¿Y uno más. debe quedar alguno en la casa A ver. Sí no, en no la ca casa nadie. Ver, sí, No nadie Oh, me tumbó Oh, <ríe> que buena Me tumbó, no sé cómo, de un disparo que me dio me bajó casi toda la vida Uf, 13 kills ¿Cuántas hicieron? 3 Tengo que comprar muchísimo <risa> A las <a> la teclas <risa>